Hola amigos, la contingencia sanitaria causada por el coronavirus no ha terminado, por lo que tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a los demás. Al ser una enfermedad para la que todavía no existe vacuna, nuestras mejores armas contra este virus son lavarse las manos constantemente, mantener la sana distancia, y usar el cubrebocas, que es nuestro mejor aliado. Todos queremos regresar a la normalidad y hacer lo que nos gusta, sin restricciones. Pero mientras no exista una vacuna, tendremos que aprender a vivir con el virus y cuidarnos de él. Por ti, por los que quieres y por los demás, usa siempre el cubrebocas.